Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre lo que son las ideas. Eh, ya hemos reflexionado sobre ello en otras ocasiones y es que el tema yo creo que es bastante interesante. Para tener una idea original la verdad es que hay que trabajarla mucho y muy pocas veces se te ocurren. Las ideas surgen de, de ver el mundo y ver lo que te rodea y de esta, de esta manera ver eh, qué necesidades hay y entonces sacaré una idea, pero claro, no todas las ideas son válidas y no todas las ideas se pueden llevar a cabo. Hay ideas que solo su ejecución es demasiado costosa, ya sea a nivel de tiempo o ya sea a nivel de dinero, y de esa manera no se puede llevar a cabo. Hay otras ideas que están mal ejecutadas, que son buenas, pero están mal ejecutadas, y otras ideas que son copias de otras ideas, ya sea porque tú copias la naturaleza o porque copias a otra persona. Pero bueno, Mientras que esa copia sea una copia mejorada y no una, una copia peor, pues está bien. Luego está el tema bueno, de, del robo de ideas, ya que se hace también con, con mala intención o para un beneficio propio y entonces eso ya crea, crea un problema porque, claro, es un conflicto de intereses, ya que, por ejemplo, pues... Marcas chinas en general copian de marcas más punteras y sacan una marca más barata. Claro, ya simplemente por no tener el logo de Apple, que siempre me estoy metiendo con Apple, pues ya te sale más barato el producto. Y claro, una cosa es que te salga más barato el producto pero con la misma calidad o más o menos la misma calidad, otra cosa es que te salga más barato pero a la vez te salga peor el producto entonces claro eso para el consumidor no merece la pena y la calidad solo lo pueden ofrecer ciertas marcas y ciertas personas depende de, de los estándares de, de cada país en realidad la calidad son unos estándares mínimos que, que se debe cumplir si tú no pones ningún estándar probablemente lo que quieras hacer sea, sea dejar los costes de, de creación por, por los suelos, ya sea en tiempo, como he dicho, o en dinero. Y bueno, la verdad es que hay ciertas ideas que, que sí que podían funcionar eh, ya mismo, pero no se llevan a cabo porque fastidiarían otras industrias. Por ejemplo, eh, los coches eléctricos en sí mismos, si, si salieran, no tienen tanta complejidad eh, a nivel motor como tienen los coches a combustión. Eh, si es verdad que tienen electrónica, esa electrónica puede que no eh, tenga los mismos problemas que podría tener un coche mecánico y entonces muchos talleres cerrarían, además que necesitarían talleres bastante especializados o talleres que necesitarían piezas bastante específicas o bastante conocimiento para, para poder arreglar ese, ese coche ya que, bueno, necesitarías un conocimiento de, de electrónica y probablemente no te valgas con cambiar cables y cambiar chips así que, bueno, es otro, otro negocio, claro y luego está el tema pues, del petróleo, que, que claro, el petróleo es un, una fuente bastante lucrativa para para muchos países y para muchos gobiernos y entonces si desapareciera el petróleo eso, esas economías pues de, desaparecería. Bueno, ahí hay un conflicto de intereses bastante importante, se puede, se puede apreciar. Eh, estaba viendo una, un artículo que me pasaron que es sobre unas ruedas que no, tienen, que no tienen cámara, que por tanto que no son de aire y por tanto no, no se pinchan y, y absorben bastante bien el impacto, incluso mejor que, que las convencionales. Si ese tipo de rueda aparece, pues todos estos talleres que se dedican a cambiar ruedas desaparecerían o ya no tendrían ese, ese negocio porque claro, en esos talleres lo que hacen es re, recauchutar y también reformar neumáticos que ya están usados o ya están viejos y claro, si tienes un neumático que te dura toda la rodada pues no se podría lucrar y no le sería, no sería rentable para ellos aunque probablemente este nuevo neumático también tenga, tenga sus problemas ...y haya una manera de, de poder beneficiarse... ...si hay una economía alrededor de un producto... ...si ese producto desaparece en determinado momento... ...todo lo que haya a su alrededor... También, ...también desaparece... ...y es lo que estamos viendo... ...la verdad es que parece ser que ahora hay una burbuja... ...alrededor de de lo que es la, las web, ya que la hora de un programador que hace una página web casi es más cara del beneficio que te puede dar la, la misma web. Entonces va a haber un momento en el que esa burbuja explote y ya tengan que desaparecer o bajar esos sueldos están sobrevalorados así que así que hay que tener cuidadito y la verdad es que estamos en una economía continuamente cambiante ¿as? así que nunca puedes acertar con, con lo que eliges con la inversión o con lo que eliges lo que a lo mejor hace unos años podía ser un buen negocio actualmente eh, no lo es y dentro de unos años pues a lo mejor vuelve vuelve a estar de modas no te puedes no te puedes fiar de, de la economía o de las tendencias o de las modas porque al fin y al cabo pues <ríe> son eso son modas que durante un tiempo van a estar punteras pero luego van a desaparecer. Ideas, por ejemplo, como es el teléfono móvil, al principio era un maletín que pesaba mucho, pues se invirtió mucho tiempo y mucho dinero para que eso fuera factible y poder llegar a, al resto de mercado porque al fin y al cabo si solo se lo vendes a una o dos personas eso no sale rentable pero si consigues que un producto se lo vendas a toda la población es un pelotazo para, para ti desde luego. Luego está el tema de los beneficios, la verdad es que una empresa que dé beneficios el mismo día que abre o el mismo año incluso es bastante difícil. Tesla está por ejemplo en pérdidas desde casi desde Cabrío, pero claro, es que está continuamente invirtiendo dinero de, su, de sus inversores, porque ya no, no le quedará dinero del propio y los más para poder sacar nuevos productos, porque él sigue sacando nuevos productos y no espera a que se haya sentado el mercado para sacar nuevos productos, esas personas indican de que Tesla se podría hundir, aunque ya estamos viendo que, que la tendencia es que aparezcan más coches eléctricos y claro, ya habiendo sacado los modelos que ha sacado, se ha posicionado bastante bien en, en el mercado de, de los coches eléctricos. Me gustan esas empresas como son Telefónica o las autopistas en los que hacen su propia estructura de telecomunicaciones o las carreteras que, claro, esas inversiones son muy grandes, entonces la barrera de, de inversión eh, inicial es tan grande que muy pocas personas puede, pueden acceder. Y claro, esos servicios los necesita consumir todas las personas y otras compañías, entonces, aunque al principio sean pérdidas y sea una inversión muy grande, con el tiempo esos beneficios se ven recuperados y se ven duplicados, claro. Lo que sí hay que evitar ya desde el principio que haya un monopolio, porque un monopolio lo único que hace es subir, subir precios y encarecer las cosas un montón. Así que eso hay que, hay que evitarlo a toda costa para que el consumidor esté, esté protegido. Así que nada, bueno, espero que paséis una buena tarde de miércoles. Estamos a mitad de semana y espero que disfrutéis el resto del día. Venga, hasta luego.